Hola, qué tal, amigos de YouTube. Bienvenidos una vez más a mi canal. E iniciando este mes de octubre, pues hay que darle un poquito de rienda suelta a los juegos de terror. Pero qué tal si jugamos un juego de terror latinoamericano. Bueno, pues está en es la demo, y digo la demo porque es un juego que todavía está en desarrollo y todavía no tiene fecha de lanzamiento, pero hoy, bueno, hoy no, ayer 03 de octubre esto liberaron esta demo de este juego que se llama The Cult of Chains, Chains no sé si decir Chains o Chainsy, Chainsy Bion, más o menos, es un videojuego de terror por supuesto, antes de comenzar, Advertencia es un juego que va a tener gore, que va a tener al parecer violencia y contenido sexual según lo que dice aquí, así que recomendado para audiencias mayores de 18, eh, pues para que tengan en cuenta, ¿no? Esto, bueno, veo que el juego está en inglés, así que no tenemos una opción de jugarlo en español, por lo menos en esta primera demo. Y les voy a dar una descripción del juego un poco antes de comenzar. Dice, un culto malvado está tratando de realizar un antiguo ritual en la ciudad de Chainsville. La oscuridad ha comenzado a envolver la ciudad mientras suceden cosas terribles dentro de ella. Juegas como un detective que llega a Chainsville en busca de respuestas sobre el asesinato de su esposa. ¿Por qué la ley no busca justicia para ella? Tendremos que sobrevivir a esta aterradora aventura y sus muchos giros y vueltas para descubrirlo. Esto, este videojuego es desarrollado por eh, Developing Dreams Art Game Studios, de empresa desarrolladora argentina. Eh, la cual, pues esto al parecer está fue fundada en el 2020, es, es muy joven. Incluso por acá un pequeño, una pequeña descripción del juego y algunas novedades en la comunidad de Steam. También dice que hace poco se integraron al, al equipo de, de este desarrolladora eh, nuevos, eh, pues eh, nuevas personas, ¿no? Eh, por acá incluso le dan como una bienvenida, ¿no? Listo, vamos a darle New Game, a ver qué tal. Ya le di? Ah, no, ya. Eh, se supone eh, que el juego está desarrollado en un Unreal Engine. Creo que incluso es como el motor con el que trabaja esta desarrolladora. O por lo menos con el que se trabajó para este juego. Esto, al parecer, el juego se juega eh, con mouse y teclado. Porque ahorita intenté con mi control y veo que no. Mierda, no de nuevo por favor ok listo voy a intentar de nuevo con el control veo que no, no se puede por el momento no hay compatibilidad con control así que lo voy a desconectar antes de seguir y hagámoslo. listo una atmósfera oscura propia de un juego de terror espero no arme mis, mis susticos porque además está ya de noche bueno, un entorno muy bien construido, ¿no? Aunque lo siento bastante oscuro. Bueno, aunque allá abajo ya se ve la luz, ¿no? Wow, pero sí, miren, miren esto. Chip para correr, ¿ok? Puedo correr con chip, interesante. Ya empecé a escuchar cosas. No quiero empezarme a asustar. A mí si algo no me gusta es jugar juegos de miedo en la noche. Lo sé, soy un viejo miedoso, pero... Oiga, esto es infinito. Es como un bucle. Un bucle para aterrorizar. No, por eso escucho algo. Dios mío, ¿qué hago jugando esto a estas horas? ¿Por qué sacan siempre estos demos en octubre? Bueno, a veces hay como... pequeños.. pequeños que se cuelga como por pequeños momentos, pero son muy, muy como digo, muy pequeños bueno, acá vemos algo y dice noticia de seguridad, no entrar no ingresar, la estructura es inestable de, eh, debido al colapso reciente toda la construcción ha sido uh, ha sido placet, colocada para mantenerla no, lo siento Todavía soy muy malo en el inglés y algunas cosas no las entendí. Pero solo sé que el lugar es como que, o sea, al parecer ocurrió un... No sé, digamos que algún, algún, alguna situación, terremoto, lo que sea, la, la estructura colapsó una parte y pues está abandonada por esa razón, porque seguramente pues no van a llevar a nadie a trabajar o algo así allá, ¿no? Oiga, pero miren qué interesante. Vean los letreros y todo y las. la que la textura de la pared. Bueno, ya bajamos por fin. Uf, Esto está. El entorno está bastante. Uf. Sí genera, sí genera un aura de. Esto se puede bajar, no. Ahí yo llego y choca. Listo. Lo que nos da a entender que vamos a seguir por por aquí, ¿no? Por aquí Sigue la luz roja La luz sangrienta Ay caray Ay ah, caray, ay ah, caray No me digan que voy a seguir por acá Corramos Bueno, aquí ya hay lucecitas Hermosas luces Que siempre nos llenan de ¿Y cuál es el verdadero camino? ¿Por acá también puedo agarrar? Uy, sí, miren, pero no, aquí está cerrado Bueno, sí, esto está cerrado es como un camino ahí... Bueno, acá dice que peligro, ¿no? Oiga, pues... Un juego en construcción, pero con un gran avance, ¿no? De, de los entornos. Es, de, es en primera persona, como pueden ver. Y... y aunque... Pues podríamos decir que incluso... o ¿Cuál Aileen? Allá hay alguien. ¿Por qué no me hablas? ¿Qué... ¿Qué te pasa? No, ¿qué quieres? Perdón, le está preguntando No hay llaves en tu inventario Ok, entonces debo buscar llaves para hablar con... ¿Emily? ¿Qué dijo Emily? Ya, ya se me olvidó el nombre Ok, ¿y dónde consigo unas fucking llaves? Fucking llaves Ok, entonces nos debemos devolver para buscar ¿Escuché algo? Unas llaves ¿Y dónde podríamos encontrar Unas llaves Para abrir entonces pues, ese lugar, ¿no? Podría ser en estos lugares. No, estos no son casilleros, pero no son. ¿Será que me salté algo? Es que no les digo que hay unas partes que, aunque el rojo de eh, cierto modo ilumina, si hay zonas que uno siente un poquito oscurillas. Ah, esto ya se abrió. Ok, era como por lógica. Ah, no mames. Bueno, soy colombiano, pero dije no mames porque... <risa> Dios mío. Caray. Caray, caray. No me asustéis. Por el momento veo que el juego es, por el momento, o sea, como survival, porque no me han dado cosas como armas u objetos como para defenderme. Lo que me da a entender es más survival y, y, y horror. Bueno, ¿qué es esto? Un dibujo. Es como que, okay, a ver, un árbol con un hueco adentro Gente crucificada y colgada. O sea, no me digan que esos son crucecitas de un cementerio. Bueno, sí, alrededor sí hay crucecitas como el cementerio, pero allá eso es gente. Una crucificada, otra crucificada al revés y tres colgados. O dos como del cuello o abarcados sea, y uno de, de los pies, de las patas. Y atrás, el mismo dibujo. ¿Sí es el mismo? Es el mismo dibujo. No hay diferencias, no hay diferencias. Me hace acordar un poco de de layers, layers of Fear, juego que jugamos hace poco en el canal. Que es así de primera persona y con entornos así muy terroríficos. Recuerda, si tú... Si tú... Get Locked. Get Locked. No sé qué... Locked entiendo que puede ser como bloqueado o cerrado, pero Get Locked... Punto, no sé qué significará, dice que en la noche no tengas miedo, quédate quieto en silencio y en la mañana eh, ve, ve de nuevo algo así, no entiendo cuál es el mensaje exactamente, porque ahí se me quedo con que el good luck, esto que sale como el mouse como de interactuar con algo acá en la pared pero no veo que, que es ese algo como hacer un zoom me salió ahorita, ah puedo hacer un zoom con el centro ah mira que con el centro puedo mirar pero es que aquí me sale como hacer un zoom a la pared ¿Por qué me sale a la pared ¿Qué tiene la pared, a ver no, no tiene nada raro bueno vamos por esa bendita llave, acá sí me sale algo DXXB, BXAX, ACXX, listo, me gusta cuando hay estas puzzles, ¿no? A ver, DXXB, bxax, ACXX. ok, lo que me va a entender es que básicamente acá eh, estos switches están conformados por cuatro letras, A, B y C, D, obviamente, y el primero es DXXB, lo que me va a entender es que las X son la A y la C, no sé en qué orden pero el A y la C el segundo que es B, X, A, X, pues lo mismo ahí sería la C y la D y en A, C sería B y D pero la cuestión es aquí es, debo oprimirlas en un orden aquí a ver, veamos por ejemplo la primera, D X, X, B, ahora entonces sería por ejemplo, A C y B ¿lo logré? Ah, Ok, tengo que desbloquearlas todas Listo, D, A, C, B Ya desbloqueé la primera, vamos a por la segunda B Entonces pues podría ser la siguiente B no, no creo que pueda ser C Porque ya se repite abajo Entonces podría ser la D B, D, A Y ahí sí la C Efectivamente Efectivamente Es como va a ser un sudoku, ¿no? no se repiten la primera es A, la segunda es C. O la siguiente entonces sería B. A jueves. Entonces listo, aquí okay, no es la B. Entonces es A. Um, que no me jodan. A ver. ¿Por qué me sale error? O sea, debo de una vez dar la siguiente y ahí sea C. Entonces sigue D y B. Ahí. ¿Qué ¿Se repite acá? Entiendo. Aquí es al revés. de A. Es de A, C, B. ¿Pero por qué si comienzas con A? ¡Ah! Debe empezar de nuevo desde el principio. Ok, ya entendí. O sea, se reinició todo el sistema. Y la siguiente sería, entonces, A, C. Intentamos... Habíamos intentado con B pero al parecer no es Entonces sigue D y después B Ah, ok, ya lo había entendido O sea, se reiniciaba Es una... Ay, ¿qué, ¿Qué puerta era esa? Decía algo de... Por allá hay algo No alcanzo a ver bien Pero ¿qué hacemos? ¿Seguimos hacia allá? Esperen Acá debe haber algo Acá también hay otra puerta, ¿no? Y acá hay un diario, mire. Nuestro señor ha ordenado que la seguridad de la entrada o del camino principal, el código de seguridad del camino principal, se ha actualizado después de la, del incidente de la última semana. Si el código necesita ser actualizado de nuevo, eh, uh, no sé qué es lo que dice algo ahí. Dice que alguien será castigado con... Se encontrará el responsable y será castigado con severidad. Algo así. Y dice que mantengan seguro... Ma, ha, estén seguros de que todos lo entiendan. Algo así. Estén seguros de que todos lo... Hagan, ha, bueno, que sí, que todos entiendan el, el mensaje. Al parecer quieren ocultar algo que está detrás de esa puerta. La puerta que acabamos de abrir. Porque somos unos cracks. Uy, esto está muy... Uf, tenebroso. Esto sí está bien perrón. Caray, caray Uy Mantén el mouse El botón Medio del mouse, ¿para qué? No, por favor, esos mensajes no me gustan cuando pasan rápido A ver, dice Lee Desciende Al dolor más A tu dolor más profundo Cae en tu dolor más profundo Es que la llave es una calavera, ¿no? Tomar ya agregar el inventario, pero es que ahorita decía algo de que con el botón de la mitad le ah para leer esto será. Ellos están observando o están observando justicia dice mierda qué está ocurriendo aquí justicia now here? ahora mismo justicia ahora mismo no justicia ahora now here ¿Esto es una persona? No, eso no puede ser una persona, sí será una persona. Bueno, vemos la... ¡Ay! Allá hay algo. ¿Allá hay algo, sí se dan cuenta? No puede ser. ¿Qué es eso? No... Pero me está esperando en la entrada, entonces, ¿cómo se supone que yo corra o salga o...? No me jode. Por favor, por favor. ¿Me cerró la puerta? Venga, dale, paturro. No me cierres la puerta. caray, desapareció pero espero no me persiga me da miedo yo me asomo como si a una caja de herramientas ah no, no puedo de la caja de herramientas algo va a pasar yo ya estoy que me ya estoy que me... que me hago lo bueno fue que pide al baño antes pues saben que larguémonos de acá vamos a, a entregarle a la niña la llave ay caray, esto no estaba esto, esto no aquí. No puede ser real. Estas son figuras. Esto no estaba aquí. Ay. ¿Se mueven? ¿Qué, ¿Qué pasó? Uy, ¿saben aquí me hace recordar mucho al, a Silent Hill? Cuando uno veía, por ejemplo, las enfermeras o algunas figuras así quieticas. Las veía uno quieticas y las injumables al rato se movían. Nos pues vamos a entregar la llave. Por favor, niña. Espero que hasta aquí ya todo vaya bien. Te entrego la llave, dice. Bueno, lo, lo, lo mismo de ahorita. Que bajarás al dolor más profundo, yo no sé qué. Venga, vamos a hacer Ahora sí. Ah, tengo que abrirla con la misma. No, no era ninguna niña. ¡Desapareció! ¡Vuelve! ¿Qué mierda es esto? ¿Estás jugando conmigo? ¿Qué es lo que te ocurre? ¿O qué es lo que tú? ¿Qué? No, mentiras ¿Qué es lo que tú quieres? Bueno, eh, con grosería. Claro, está incluida. ¡Ay! Viene ese muñeco con cuatro puchecas. ¿Tengo que correr? No. No, espera. No me digan que tengo que correr. No, no, no. No no me digan que tengo que correr porque soy malo para correr en estos juegos. Ah no, uf, ¿qué pasó? Pero un bicho de cuatro puchecos me estaba persiguiendo, eso sí les digo. Yo las conté. Es, eh, debo parar de tomar. ¿Qué fue esa pesadilla? Bueno, esa maldita pesadilla. Aileen, Aileen, ¿es que se llama? ¿Dónde podrías estar después de todo este tiempo? ¿Qué? Bueno, al parecer era una pesadilla. Esto es lo que nos da a entender que nuestro protagonista es como un detective. Miren acá hay como datos, información. Hi Mirko, soy el doctor David. Eh, yo eh, quería devolverte el mensaje sobre cancelar nuestra sesión este sábado. Uh, bueno, al parecer es como el psicólogo, el doctor David es un psicólogo y le está diciendo que por favor no cancele la sesión y que insiste en que deben continuar pues con, con las terapias, ¿no? Eh, bueno, sigamos por acá. Esto es un diario, pero porque no lo puedo ver o leer. No tengo tiempo para organizar este esto ahora. Ah, esto es como para... o sea, en verdad no se puede leer, solo es como para interactuar. Unas tijeras, un cubo rubí que por cierto está organizado, miren. Como que tenemos mucho tiempo libre. Veamos aquí, nosotros somos Mirko, porque acá dicen. Somos Mirko. Además son las 12 en punto de la noche. Caray. Mirko, departamento de policía. Efectivamente somos como un detective. Esto, miremos a ver qué hay acá. Dice, para ver la cinta... Eh, da clic en el VHS en el bueno en el reproductor de VHS en este cuarto selecciona la cinta y espera a que inicie. Ok, entonces, ¿cuál cinta? No tengo ninguna cinta. hay alguna cinta por acá, bueno, hemos leído. No hay una cinta de VHS en tu inventario. Ok, entonces si debemos conseguirlas para poder ejecutar esta estas. Esta Esta está bueno, el video, lo, las cintas, mejor dicho. Esto es como que un mapa de que. Ah, ¿verdad que es que estamos investigando el culto, no? Bueno, o, o la investigación de nuestra esposa nos va, nos va a llevar a, a esto del culto, ¿no? Por acá todo el, el mantenido organizado, muy bien todo. Dice el caso, ya ha sido, eh, ¿cómo se dice? Borrado, archivado por todo el tiempo que ha, ha pasado, ¿no? Bueno, esta... Esta, esta de agua así se ve un poco extraña, no no entiendo por qué se ve así. los bordes como negros. Acá hay nuevo más investigaciones. Acá unió como los datos. También, este caso, ah, lo mismo de ahorita, el mapa. Este mapa de dónde es, de qué zona es, está inspirado en algún lugar. No está muy borroso como para intentar descubrir en qué lugar podría estar inspirado. ¿Podría estar inspirado en la misma argentina? Solo los desarrolladores lo sabrán. ¡Ah, no, Manchester! Hey, ¡Allá hay un bicho! ¿Cómo enciendo la luz? ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡Ay, otra vez esto! La pesadilla como que nunca terminó, amigo mío. La pesadilla nunca terminó. algo Una puerta cerrada. Y está bloqueada, además. Dispensador de agua. Bueno, o sea... ¿Qué estaría haciendo un policía a las 12 de la noche en la estación de policía? no se debería hacer? No necesito ir adentro ahora. Ok. Um, últimamente he visto un auge en los juegos así. De este estilo de terror en primera persona. O no sé si es mi impresión. Pero me sentado. ¿Lo enciende o se sí enciende? Porque aquí cuando abro aquí desaparece esto, alumbra este candado y no, qué luz enciendo acaso, ah ok, ok esperen allá hay algo, no, no hay nada. bueno necesitamos las luces, yo soy de fan de encender las luces, en todos los juegos, si hay luces para encender las enciendo, porque me da miedo, esto que es una dispensadora de cafecito, pero no me puedo servir, pues que mal, miren todos los manes que se buscan, ¿Quién es este chico? La puerta cerrada. Tal vez... ¿Uno de los oficiales estuvo hasta tarde? Pues, no, pero no entendí. ¿Pero como que dice que quién es este chico? Pues hay varios... ¡Ah! Se refiere a que quién era el que vi ahorita. Y piensa que era un policial que estaba aquí en la oficina. Pero sí sé que quién era. No se refería a este cuadro, sino a que quién era el, el que estaba. Pero como cómo que bloqueada? Entonces... A ver, si nada se puede abrir, entonces ¿para ¿dónde debo coger? Tengo que volver. Ay, no! no, no, no. Uy, me asusté. ¿Dónde estoy? En el cuarto de alguien más damos la luz. Bueno, hay, no, hay lugares que sí siento demasiado oscuro. No sé si ya es por el, el, el estilo de Laura que le quieren dar al juego, pero siento que de pronto no sé si es porque usan los tonos así como cálidos y amarillos. Te están vigilando otra vez ese mensajito. La cajita. Esta caja uh, fue del último caso. Eh, llegó Es del último caso. Ah, una cinta de VHS, dice, marcada como Chainsville City, el 15 de junio del 88. Tomémosla. Visto que ¿La foto de un perrito? Oh, miren este perrito tan hermoso. Este es más, nuestra, nuestro perro. Nuestro perro de la estación, lo extraño. Ah, al parecer el perrito, o está muerto, o se perdió, o algo así. Mi querido, mi viejo amigo. Eh, tú estarás bien. Todos en este bueno, en este lugar. <ríe> eh, involved, involved, no sé qué significa o no, no recuerdo en ese momento. Necesito hablarte tan pronto como sea posible. Si no me escuchas, no, si no escuchas de mí en algún tiempo, ve, mira esta cinta. Eh, asegúrate que mi muerte no sea en vano. Solo mírala, tú lo entenderás. Ok, que me digan que me iré a esa cinta y que mi muerte no sea en vano, ya... Uf, hombre, le deja como... Bueno, el perrito, todo sea por este perrito, este cachorrito. Mi pregunta es, ¿será que esta foto del cachorrito sí si será real? O sea, la, ¿es real de un cachorro de alguno de los desarrolladores? ¿O la tomaron por ahí de, bueno, pues de alguna fuente? Eh, pues no digo que... O sea, que lo tomaron sin permiso no sino me refiero a alguna fuente de recursos que utilizaron ya sea para para los assets y todos los recursos que usaron para el juego dónde está nuestra oficina es esta, no entonces vamos a ver la cinta pongámosla ahí la pusimos aceptar y vamos a ver el video. Vamos a acercarnos para verlo mejor. ¡Ay, ¡Oh, hijo de puerca! ¿Cómo que loading? ¿Nos va a mandar al mismo video a experimentarlo, a vivirlo? No, no creo. ¿Será que sí? ¿O nos va a mostrar como la cinta? Bueno, anual, enero 13, de 98. Las... ¿Qué? 9, mi 9 y 40 Lugar actual, Chainsville Durante mi investigación no he puesto mi atención en Extraños de reportes de Que de han sido de originados de aquí. aquí Bueno, ahora no entiendo A ver El detective acaba de poner la cinta de VHS Y la cinta VHS al parecer nos muestra El video que estamos nosotros experimentando En este momento Que al parecer tiene que ver con una mujer en verdad era una mujer la que le dejó el mensaje. Que será la esposa. la esposa también era policía. Y ella fue la que fue a investigar a Chainsfield. Y efectivamente ya está en este momento allá. Miren, otro crucificado. Pero este no es crucificado. Este lo... O bueno, sí lo crucificaron, pero lo quemaron. Como si fuera una bruja. Y aparte, un triángulo con un ojo, ¿no? Un símbolo eh, muy común. Eh, bueno, asociado así cosas de... ¿De qué? De los masones y de todo esto Y de Illuminati y esta cosa, ¿no? Y que además se, as se asocia a Dios Bueno, en este caso también el ojo que todo lo ve podría ser, ¿no? También como una entidad o algo Bueno, el juego se llama el culto, ¿no? Pues, asumo que ese es el ser Dios o lo que sea A lo que le veneran estos sujetos Que viven por acá, por esta zona Aquí una es una, una llave, está bloqueado pero por lo que vemos, sí, efectivamente somos la esposa de él que también curiosamente era policía. ¿Podemos subir? Así que sí, miren, que no sale como la opción de subir. Bueno, pues efectivamente nuestra investigadora era la esposa de él quien estaba como averiguando todo esto y se vio como implicada aquí por eso decía que su muerte no sea en vano ¿no? uy, si acá hay sangre, esto sí ya empieza a cambiar dice no future no future no... ah, es que acá hay un camino es esto caray, esto pone entonces me lleva esto, ah miren aquí sale como unas líneas, que significa que aquí tengo que caer, uy no ah no, no es para caer, es como para bajar porque era un callejón que no podíamos pasar ahorita originalmente, ¿no? Oh, miren la sangre. Dice, nosotros destruiremos a los que nos destruyeron. No, al, nosotros destruiremos lo que nos destruya. ¿Sí? Es lo que... Ay, caray. ¿Qué cayó. No sé. Para hacer un demo eh, eh, Nos ha permitido experimentar Bastante del juego Bienvenido a la realidad No entrar ¿Cómo que no entrar? A la alcantarilla Esto suena como a peligro Realmente no sé qué hago aquí Algo así Ay caray Abajo ah, por la alcantarilla no sea pendeja, pero es que... Allá hay algo, allá hay algo. Sí, allá hay algo, miren. Ah, caray. No, pero usted es tonta. Si yo fuera policía, pues llamo refuerzos. ¿Están helado aquí? Ay, se escuchó. algo. Dice que hay algo que le revuelve. No entendí lo que decía. Ahí como que algo, un sentimiento de que se le revuelve algo. Ay, allá hay algo. ¿Pero por qué nos acercamos? ¿No hay otro camino? ¿Quién es usted? Cosa rara Ah, oh, no, espere Si es algo o alguien Pero no entiendo, oiga Sujeto Oh, what? Ahora ya hay alguien también Qué asco, suena algo raro Ahí hay algo también Y este sí es más extraño porque este es más gordito La anterior era todo flaco Ah, de verdad que sí le genera una aura un poco... Ay no, voy a girar pero no quiero que me pase nada Ah, ya se sí abrió el camino por fin Uf, Sí genera una aura de tensión, mucha tensión O sea, eh, me hace pensar de verdad, por ejemplo, por ejemplo Lay Layers of Fear Es un juego que era así o es así. Primera persona. Eh, mucha atención. Porque también estamos como investigando, ¿no? Poco a poco investigamos lo que nos ocurre. Otra vez el bicho de los. De las cuatro pechugas. Caray. Pero no entiendo por qué tiene como una caja. What, what, what. Pasó. Sigue el gordito allá. Sigo caminando hacia allá. Se me han dado momentos en que hay como pequeños laxitos. Como que se cuelga pero es muy peque, es muy peque realmente. Yo sé que al igual, al igual, tengan en cuenta algo, el juego está todavía en desarrollo y lo el que libro. se ve aquí puede ser ni siquiera eh, la forma en, final en que se ve el juego. Habrá muchos cambios, muchas mejoras porque eso se trata también el, el poner una demo. Stay home, quédate en casa. Y se acordar también de otro juego que jugamos también de primera persona. Chileno, por supuesto, es que se queda. se llama como stay with. Stay at. no stay. Uy madre. Comienza por stay. <ríe> Hay dos juegos chilenos de terror, por cierto. Incluso. Tormented Souls también es chileno. Eh, jail. Jail es como. no sé si decirlo como cárcel, como reclusorio, como. bueno, como. Bueno, acá es un. dice que se llama algo de rehabilitación. San Alexandro. Es una prisión... O la prisión es... Uy, pucha, no. Dice, la prisión es tan vieja... Como el culto en sí mismo. ¿Sí? Eh, A través de los años... ¿El lugar ha sido... Dilapidado? No. Eh, Mucha gente... Mucha gente no sé qué, pocos recursos disponibles. El equipo ha sido destruido y las herramientas eh, un, no funcionan. Eh, esto dicen los turistas que han vandalizado eh, la institución abandonada en los años recientes. Ah, que los... Se dice que los turistas quienes han vandalizado, eh, las, o bueno, han entrado a la fuerza, lo que sea, este lugar nunca han vuelto a casa, por eso dice acá entonces stay home, como quédate en casa, como no vengas por acá. Febrero 11 del 57, mucho más antes de, de lo que se supone la época en que ocurre esto, ¿no? Después de tomar una semana para relajarme, ¿sí? Eh, he iniciado un nuevo trabajo como guardia de seguridad en San Alejandro. San Alejandro, eh, es, estoy muy lejos de casa, estoy agradecido de que mi jefe me diera esta oportunidad, el pueblo y los ciudadanos son bastante silenciosos, pero me siento como en un lugar perfecto donde iniciaré mi nueva vida. Eh, he sido advertido, Warner. de que los locales, los convictos del lugar, son muy peligrosos pero el jefe eh, me ha pedido me ha, confia, me ha confiado en mí eh, yo he tenido que mentir, no, no. yo no mentiré si, es, si él me dice no, no sé, pero se, eh, se nota que era un señor que iba a ser guardia de seguridad y estaba muy feliz con serlo en este lugar que era una institución de, de una cárcel, pero también era como de rehabilitación, como, como que ya estos eran peligrosos los que vean acá. Mira, por ejemplo, acá dice que qué, was here, y aquí dice everybody gone mad. Todos están uh, desquiciados, todos locos, todos vienen locos, todos vienen desquiciados. No entendí. Bueno, acá hay una puerta abierta, pero allá también hay otro camino. ¿Qué hacemos? ¿Dónde nos vamos? ¿El que nos facilitan o el otro? Si nos vamos para acá, ¿qué pasa? No hay nada. No hay nada. Y acá hay otro. Hay dos caminos. Dice... Uh, the end is begin. El fin ha comenzado, el fin ha comenzado, el fin ha comenzado. ¿Qué hacemos? Vámonos por el primero. Vamos en orden a, a explorar el lugar, ¿no? Es como lo ideal. Oye, por favor. investigué I este Alexander, lugar, San, San, Alejandro, San, Alejandro, San Alejandro, una Qué cárcel malo. abandonada. It's been ha sido completamente sí, vandalizada, pues porque pues tiene... Pues como tiene esos grafitis, pero no creo que esos grafitis sean por... Porque les dio la gana de colocarlos. Estos es grafitis... Cuatro, una pelota. No, no, no, no. No, no, no. Pelotas no. Pelotas no quiero. Uy, hay muchos lugares aquí para explorar. Vamos a empezar por este. Isabel Sherwood. Isabel Sherwood, una joven mujer. Eh, fue destinada a participar en el sacrificio de, los cuatro, de las cuatro madres. Uh, ella siente un amor con un... Ella sintió amor, sí estaba enamorada de un hereje local quien protestaba por el ritual. Intentó prevenirla de sacrificar su vida. Bueno, no sé, al parecer esta mujer fue sacrificada, pero tenía una pareja que... Que estaba en contra de esos sacrificios. Imágenes. Una, una pintura horrible. Pero no, no veo qué es lo horrible de la pintura. No, mentiras. Horrific creo que no es horrorosa o fea, sino impresionante en inglés. Algo así, no sé. Alexander Beckett. Réplica realizada por Alexander Beckett. 1840. Estos, ¿Estos eran reales, estos cuadros? Me suena que son reales, o sea, están inspirados en cuadros reales. Es el sacrificio de las cuatro madres es una tradición tan vieja como la misma Chainspeare. Es un sacrificio en donde se protege a las futuras generaciones. Cuatro vírgenes son, ¿qué? Cortadas, ley? No sé si es como cortadas. Y como, sí, como ofrecidas al nuevo Dios en el bajo mundo, es un, al parecer es un honor ser elegida, eh, dice que las figuras matriarcales son decoradas en las casas y altares con símbolos de la maternidad, es lo que entendí, es, es, es lo que creo, ¿no? Dice que ninguna de las, bueno, de los lugar, de libros que hay acá son, bueno, Nada de aquí es como una importancia, lo que me dieron a entender. No me voy a sumar todavía ya. Primero ver qué más hay por acá. Más libros. The Beckett's. Eh, Research Paper One. The Becker surname. Ah, es como una familia, ¿no? Del lugar. de Beckett's, en verdad. No Beckets, sino Beckett's. De Beckett surname, el apellido Beckett, eh, hace referencia a una línea de grandes emprendedores y, clase, y gente de clase alta quienes son figuras importantes en la ciudad desde su nacimiento. Eh, entre ellos eh, se encuentra Alexander Beckett, eh, el, el hijo de Joseph Beckett, que durante el siglo XIX contribuyó enormemente al desarrollo de la ciudad. Eh, entre las construcciones que... Eh, bueno, desarrollaron ellos fue la prisión ah, que tiene el nombre en su honor. Ah, ya lo Y este, otro, otra información más sobre ese apellido. Eh, la ciudad no conoce mucho sobre estos héroes y sus bueno, sus cosas, no. La razón de mi investigación. No, que la razón de mi investigación es descubrir la, los datos o la información de los habitantes que los habitantes ignoran. Hmm. Habla de unos Carson, de gemelos. Pero que por qué no son mencionados en la historia de los Beckett? Bien. Esto era un cuarto, ¿no? Bueno, una prisión. Todos. Bueno, lo no, nuevo, por acá no dice, ah, no es mad, es bad. Todos son malos, todos están mal. Esto qué es? Noticias, ¿no? Esta está en ruso, en ruso. No entiendo, o sea que la, este lugar está en Rusia. Help, dice, no olvides que ellos, no olviden nuestros, uy, roots, no sé qué significa. No olviden sus moves. James Bale Daily. Yo maté a otra mujer. Wow. Chica asesinada. Varias noticias, ¿no? El juego invita mucho al, a detallar, ¿no? Cosas. A echarle ojito a varias cosas, ¿no? Wow. Muchos lugares para explorar. Para encontrar mucha información, ¿no? Una, una velita que dice 4 Aquí no hay salida. ¿Cómo que aquí no hay salida? ¿Pero allá hay algo? Sí, sí, sí. Pero no se ven ni carajos. O sea, un cajón ahí pero dice cuatro. ¿Cuatro qué? ¿Cuatro qué? ¿Esto que ¿Es un niño disparándole a otro? No, sí le está disparando. Pero el otro lleva como una espada. Son muchos detalles, ¿No? Esto es otro, dice cosas que un niño dibuja. A ver, ¿qué dibujos son? A ver. Un coche, una niña, otra niña. No se ve nada raro en este, eso parece. Eso parece. Pero no entiendo que hacen cosas de un niño en un lugar donde hubo una prisión. Es muy extraño, ¿no? Acá hay un libro, pero no lo puedo sacar, así que asumo que no se puede recoger. Por acá hay dos cosas para recoger: un libro de cuento de niños, y este es Dos monstruos, un niño. ¿Y qué es lo que muestra ahí? Dice mamá, como si la mamá estuviera abierta. ni o sea, yo. Dad, papá, está muerto. Widen, ¿qué es Widen? ¿Qué es Widen? Bueno, muestra como una mujer ahí, el papá muerto y dos monstruos grandes rodeando al niño. Caray. Qué turbio. Qué turbio. What? Más, más. Estas, estas, estas son pinturas reales. Gustave Doré. Sí, sí, sí. Gustave Doré. Ajá. Wow. Qué pintura tan extraña Europa África Asia eh, es como un, como un mapa bueno no, no sé no sé si lo mapa mundi esto pero es como una, un, una interpretación antigua de cómo estaba vivía el mundo no pues antes de, de, de, de que se descubriera que había otro continente que era América no porque dice Oriente Occidente, esto sur y norte, septentrion. Y bueno, y dice Mare Océanos, o sea el mar que rodeaba estas tierras, ¿no? Se suponía que había un, la tierra era plana, ¿no? Entonces, por eso si a Oriens está Asia, Europa está si era, al septentrio, al lado de Asia y África. Y acá dice que hay un mar, Mare Magnum, que es un, el gran mar, y supuestamente separaría estas dos tierras. Y el mar Mediterráneo, que aquí lo dice Mediterráneo, Mareum, el mar Mediterráneo, que obviamente separa a Europa de África. Bueno, esto es de paso de terror a geografía. Acá hay un hueco, más culturas. Ah, miren las brujas. Gustav Dore mira, las brujas siendo quemadas, ¿no? Y acá hay, dice, left mouse button para golpear las pelotas, bueno, las muñecas, perdón. Como que hay algo acá, debemos encontrar, debemos como moverlas para encontrar algo que haya acá. Así que movámoslas. Bueno, este, esta mecánica está un poco extraña, pero sería mejor como agarrarlas y moverlas, ¿no? Pero bueno, empujémoslas a ver qué encontramos encontramos algo interesante, ¿no? ¿Ah? No hay nada, pues solo me están diciendo que la mueva para nada. No, si hay algo allá, un papel, un papel, si hay un papel. ¿Cómo empujamos estas miércoles más. A ver, muévanse, muévanse ustedes hacia allá. Ustedes hacia allá. Ay, caray, muévanse. Si hay un papel allá. Si sí, hay un papel, como hago para que esto? Ay, caray. Mira, ahora esta me va a tapar esto. Ay, no, no, no, no, ahora sí. Pero esta es 5. Bueno, hemos encontrado dos números. El 4, el 5. El 4 y el 5. Vamos a ver qué más. Carson Beckett. Realidad o ficción. Carson Beckett, otro de esta familia. Un joven... Ge el joven gemelo de Alexander. Um ambos hermanos eh, tenían la misma visión e ideales que el resto de la familia Beckett eh, no, sin embargo Carson eh, difería de su familia cuando él conoció a Isabel Chilwood, la que vimos atrás que, que decía que él era como un hereje, yo no sé cómo era la cosa your far is, Your fear is dear Power. O sea, su miedo es nuestro poder y muestra a un bicho ahí todo raro. ¡Ay! ¡Oh my god! Lo podía mover, no sabía. ¿Esto qué es? ¿Otra cruz? Extraña, bastante extraña. ¿Este médico se puede mover? ¡Caray! No sabía. Pero este no muestra nada, ¿o sí? A ver si lo muevo muestra algo acá. No. No, no veo que algo cambie por acá. ¿Será que todos los debo mover? ¿No? Una cruz. Y nada más. Por acá no hay nada de números. ¿Esto qué es? Una estatua con una espada Parecía la del dibujo. ¿La su madre gira conmigo? ¡Ay, sí! La maldita gira conmigo. Uh, un guerrero entrenado nunca muestra su espalda a su oponente tú tienes que encontrar un camino para ganar ¿qué? ¿podría este texto estar, estar relacionado con esta extraña estatua? Dice? ¿qué más hay acá? otra vez de nuevo más información sobre Isabel Chihuahua, una de las figuras Infamos es como impopulares como si ¿sí? esta mujer intentó arruinar el sacrificio de las cuatro madres. Uh, bueno, dice que fue ejecutada por sus crímenes. Junto con sus seguidores. Dice algo de que esto tiene que ver con la estatua, pero. Pero qué puedo hacer con la estatua. De que no le puedo. ¡Ah! Dice que no, un guerrero nunca le da la espalda a su enemigo. Entonces lo que va a hacer es girar la estatua sin darle la espalda. A ver si algo logramos. No, pero no. No se logra nada. Y si le hacemos el lado contrario. No, pero tampoco logramos mucho. Ah, y si giro... Pero sin mirarla. Ay, me mira todavía la hijo madre. Bueno, sigamos. Uy, ¿esto qué fue? ¿Un animal muerto? Un cerdo. Esto era como un cazador. Balas. Sí, cartuchos. Me dice, me muestra aquí como de que me puedo acercar a... el 7. Ok, 5, 4, 5 y 7 son los números que hemos encontrado, ¿no? Hasta el momento. 4, 5 y 7. ¿Qué más? Por aquí no hay lugar. ¿Y qué hay acá? Dice. Dice Playrun, o sea, lugar de juegos, estatua, muñecas y cerdo. Ese es el orden en que voy a mostrar los números. Playrun. Es el cuarto de niños, creo que ahí era el 4 La estatua no sé Las muñecas es la 5 Y el cerdo es 7 4, 5 y 7, me falta el número de la estatua Pero ¿Cómo lo saco? Dice que nunca le, le mostré la espalda Ah, no, al contrario, yo voy a darle la espalda para poder encontrar el número detrás de ella. ¿O no? O sea, el número ya lo tiene detrás, en la espalda. ¿O hacer para que ella deje seguirme? ¡Caray! A ver, dice un... Entrenador nunca muestra la espalda a su oponente. Tú debes encontrar una forma para ganar. Bueno. O sea, ¿será que tendré que entrar de espaldas? el número está detrás de ella, no entiendo si giro alrededor de ella no pasa nada, y si giro al contrario tampoco ah bueno y si giro así Sé que pronto con el reflejo pero tampoco. No no sé cómo podría ser. ¿Cómo podría ser la forma? A ver, tendré que apagar la luz o algo. No. No no sé cómo. No sé cómo. No sé cómo resolver ese acertijo. La cuestión es que. Ah, madre. La cuestión es que sería. Ya tenemos el 4. El 5 y el 7. Entonces comencemos con 4. Digamos que 6. No, entonces 4. 3, 5 y 7. ¡Ja! Era el 3. ¡Ay, qué cara! Uy, esto qué es. Otra vez como quemando a alguien y alguien que lo está, los está viendo. Uy, esto sí está macabro. Y una llave. Dice que encuentra la de la celda número 8. Ay, el sonido de un monstruo. Dice que no puedes detenerlos. Dice: Celda número 8. ¿Cuál será la celda número 8? Esto no es una celda. Esto nos conduce al otro lado, donde debe estar esa celda. ¿Cierto? ¿O qué? No hay lugar seguro, dice Nos pues parece que efectivamente por aquí Llegamos a la celda número 8 Mira, suena raro Esto nos conectaba con esa zona What the fuck Justicia Justicia ¿Qué es eso? Ay, caray ¿Qué se abrió? Algo se abrió. ¿Qué suena? ¿Es por tiempo o qué? No entendí ¿Cuál es la funcionalidad de eso? ¡Oh! <ríe> oh, no puede ser Eso fue horrible Está es la celda 8 Efectivamente. Uff, eso sí fue de miedo Juego guardado Wow, Este lugar es gigante Oh, no, no, no algo pasó. O va a pasar. Oh, no. Corra. Corra, perra. No. No. Sí. Cerca. Viene por mí. Viene por mí. Córrale, córrale, córrale. Tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. ¡Uf! Rápido, rápido. ¿Y qué miércoles es eso! Ay, no. Se oscureció todo. Bueno. Eso me va a entender que el juego siempre va a, va a ser así, como de estar también huyendo. Uf, pero ese momento estuvo épico. Eso y la, la escena. Ay, ¿esto qué? ¿What? ¿What? Ah, me puedo agachar. Dice que con control me agacho. Pero, ¿ya no me puedo agachar? Creo que se... ¿Se colgó? Uy, no, pero qué susto. Estaba muy concentrado y... <ríe> Tengo un susto. Un susto tremendo. Como que game loaded. No digas que me mataron esas aspas. No, no creo. ¿Me mataron las aspas? ¿En serio? Sí me mataron las aspas. Wow, this... Qué risa, me mataron unas aspas. Bah. Eso sí es. Eso no tiene sentido. Oh god. Eso no tiene sentido que unas aspas me. me hayan matado. Stay away from eso. Eso sí no tiene sentido. Porque pues yo entiendo que tenía que agacharme, pero tampoco ni que fuera. Eso fue close. O sea, está muy loco. O sea, ya, ya sé que me tengo que agachar, pero... Esas aspas no me van a cortar, ¿o sí? O sea, él se que ahí me mandó de una vez... Como a... Como de que me morí. ¡Ay, qué esto! Uy, qué cosas tan raras. Uy, salí al pueblo Bienvenido a la realidad Ay, carajo No, no me asusten Ah, tengo que volver a irme Tengo que irme al lugar Es por el mismo lugar donde estaba Uy, pero ahora está súper oscurísimo No se ve nada Por aquí estaba la basura Por aquí estaba la otra escalera, ¿no? ¿Por qué por acá? ¿Por qué por acá? No, yo no veo por dónde bajar Me acuerdo que una escalera por acá Pero si sí, ahí me señalan ¿Por aquí? ¿O cómo que por aquí? Si caigo ahí voy a matarme ¿Seguros? Dice que necesito medicina Ah, me puedo curar Sabía que eso se podía. ¿Y aquí que ¿Esto se abrió? Esto es nuevo. Este lugar no estaba aquí antes. Uy, esto sí se puso muy feo. Allá hay alguien. Allá hay algo. O alguien. ¿Sigo por otro lado mejor? No. Allá hay algo. Caray. Bueno, si se me hace muy largo el gameplay voy a tener que tenerlo porque si está... Está muy largo y no quiero tampoco como dice su línea de sangre ha, te, ha realizado un pacto con nuestro señor Wingley o no que Wingley o no él ¿El, ella tiene el honor uy no sé qué es lo que dice ahí pero qué es esto ¿Qué es esto ¿Qué es todo esto acá que es para abrir no ah que es que acá hay una llave no me no es una llave objeto clave pero? ¿Qué es lo que suena. No puedo abrir esto. Pero es que esto no es una llave, es un objeto. Es una. Ay, no, no, no, no. El bicho grande. ¿Qué mierda es este lugar? Jesús. Ah, sí, ahí dice ya que le va a hablar de eso a Mirko. Ahora sí poco gracias hacia allá. Una llave, un otro objeto clave uh, porque un tele que hace un tele ahí tenemos que ir más por acá no no hay salida o oh, esta no es la salida, bloqueado como consigo una llave no hay salida no hay salida, no hay salida pero necesito una llave aquí hay algo ¿Dónde está la llave? ¿Tengo que irme? ¿Devolverme? No, pero... Entonces... ¿Dónde consigo la bendita llave? ¿Por aquí? ¡Ay! ¡Ay no! ¡Qué cosas tan extrañas! Uy no, de verdad el juego es muy terrorífico Yo soy muy malo para los juegos de terror A veces incluso los dejo muy abandonados Porque... Realmente no soy tan bueno para... No, no, por favor ¿Qué me va a hacer? ¿Qué me va a hacer? No sé, algo pasó Ah, me encontré con ese bicho Uf. y le disparamos, ¿no? Eso es lo que... uff yo me tenso mucho con estos juegos gracias por jugar esta demo el juego completo está pronto Ahí dice las redes de ellos para estar como al tanto o también incluso pueden ayudar al desarrollo del juego con un builmiacoffee.com. Acá dice en juego por Developing Dreams Art Game Studio. Aquí están los diseñadores, Milagros, Valentina, eh, Lee eh, de... Bueno, ahí están todos. <risas> Ahí dice que también pueden apoyarlos agregando a la lista de deseos este juego.